Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, el gráfico loco que envía Bitcoin a 100.000. A ver, es algo que esperamos, pero que para dentro de un tiempo. Pero aquí hay un gráfico... A mi modo de ver, un tanto adelantado, pero interesante. Bueno, en fin, eh, decía sí, sí, claro. si no te ves a ti mismo como un ganador, no puedes actuar como un ganador. Proyéctate, eh, pégale dos vueltas a las cosas que haces, a las que no haces... Y a los fallos que tenemos muchas veces que ni siquiera los provoca el mercado, los provocamos nosotros. Normalmente los provocamos nosotros. Otros son, vamos pues, a tienes mala suerte, ha habido un momento de mercado que se ha dado la vuelta la cosa. Eh, vale, pero hay otros que nosotros mismos los provocamos pues, bien por falta de confianza, bien por falta de conocimiento o de ambas cosas. O de ambas cosas. En fin, vamos a ir directos al grano que hoy tenemos clase por fin, juevinar, si tenemos juevinar hoy el mercado se irá a la mierda, como suele pasar, eh, y bueno, vamos a comenzar, venga, dale caña, chao, vamos a ello. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y bueno, el Parlamento Europeo vota la ley definitiva sobre la billetera digital de la Unión Europea, Introducción en el, 20, el año 21 el marco europeo de identidad digital, tiene como objetivo permitir y proteger la identidad digital de los ciudadanos de la UE. Proteger la identidad digital. Yo no sé los agujeros que se van a producir con todo esto, que va a pasar, evidentemente el control brutal, pero... Avanza en la introducción de un monedero digital para toda la Unión Europea al aprobar en votación plenaria el paso de la iniciativa a las negociaciones interinstitucionales. Entonces, bueno, se votó en el día de ayer, eh, pues eso, negociar un mandato de conversaciones con los Estados miembros sobre la revisión de un nuevo marco europeo de identidad digital. Se votó a favor de negociar un mandato de conversaciones. Es decir, lo que pasa siempre en la Unión Europea. Si la Unión Europea tuviera que aprobar lo que ha aprobado Estados Unidos volando para que los bancos no se vayan al carajo, o sea, nos podíamos pudrir. Pudrir. Bueno, y menos mal que el Banco Central de Suiza ha dicho: vamos a, a parar esto un poco la sangría de, de los Golfos también, porque madre mía, Credit Suisse también. Tela marinera. En fin, bueno, ¿qué pasa, qué pasa con, con esta. esta eh, previsión de Bitcoin a 100.000 dólares, dice un analista, apunta a un movimiento perfecto del precio de Bitcoin. Vale, Charles Edwards, de, del CEO de Capriole, Pues bueno, habla de, de que podría llevarlo a alcanzar la gigantesca cifra de 100.000. Uh, hombre, yo, gigantesca cifra de 100.000, yo como gigantesca tampoco lo veo, para mí sería una, una cifra intermedia del valor de Bitcoin. Claro, una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Entonces, que, muchas veces mmm, confundimos y queremos que vaya al valor y no al precio que tiene. Evidentemente, dice que tras superar los 26 y alcanzar nuevos máximos, luego se irá, pues, como, como en realidad, dice que to the Moon, que eh, de momento Bitcoin en el 23 ha sido el comportamiento clásico de los mercados, en mi opinión también, evidentemente. Eh, ¿Y de qué habla? ¿Y de qué habla? ¿Y cuál es la gráfica? Pues vamos a ver la gráfica, porque la gráfica, fijaros qué, qué, qué bonita, ¿no? De pim, pam, toma la casita, es decir, desde aquí ya un rebote y no vamos para arriba. Dice que es la dirección. Eh, evidentemente aquí, que marca la zona de 100.000. Um, claro, si nos vamos a las fechas, estamos en el año 24. ¿Vale? A ver, yo creo que evidentemente, no a primeros como marca aquí pero por lo menos para la primavera del 24, verano del 24, sí podemos romper los máximos que tuvimos, históricos. Antes lo veo complicado, eh, pero yo personalmente, sabes, si a mí me preguntáis ¿cuándo crees que podremos romper los 69.000? Yo creo que después del, del, del próximo halving. Antes lo veo muy complicado y tal y como nos lo pone este señor, eh, es antes, tal y como lo, lo, lo dibuja en la gráfica, es antes del halving. recordar que el halving se espera más o menos sobre abril del 24, y yo creo que antes no se, no creo que vayamos a pasar ese máximo. Oye, que ojalá lo pasemos, ¿vale? Y digamos, wow qué fantástico, lo hemos lo hemos roto antes, pero, no sé, sea, aquí según esto lo rompería en torno a octubre del 23, Oye, que si alguno de vosotros veis que para octubre del 23 se pueden romper los máximos anteriores, uh, si me lo ponéis en comentarios y... Pero no, sí, yo creo que sí, vale, sí. Yo creo que sí por esto, por esto y por esto. Creo que son cosas para compartir entre todos que son interesantes, ¿vale? Eh, dice, bueno, se ve una resistencia clave para Bitcoin. Joder, hemos, hemos, vamos, hemos... Uf, uh, Hemos inventado la rueda prácticamente, y que ya lo sabemos, en fin, es lo que tenemos. Eh, ¿Qué ha pasado hoy el mercado? SP500 lo vemos en cuatro horas, vamos a verlo en diario para, para no confundirnos demasiado. Zona de soporte ha vuelto a rebotar, ¡Pum! verde, verde, flechas cerrando por encima, parece ser que en dos horas y 23 minutos si sí, todo va bien. Eh, va a cerrar por encima de los dos cierres de este cierre anterior que teníamos, por encima de este apoyo, por encima de la resistencia, eh, bueno. bueno, está en una pequeña zona que puede ser, veis este punto de pivote que hay aquí, de este apoyo, donde um, se ha parado, pero claro, la subida era bastante buena hoy, un 1.36, no está mal si cierra así. Eh, 3.950, es una resistencia importante, eh, está entre los 3.950, 3.850. En esos 100 dólares está continuamente, pim, pam, tomada casitos. Si lo rompe al alza, vale ya sabemos que nos iremos a la zona de 4.000, 4.050, y a partir de ahí, bueno, pues ya... A escalar. Siguiente zona a batir, pues los 4.000, ¿vale? Después de pasar esta que tenemos aquí. Eh, ¿Esto que ha hecho? Bueno, pues que Bitcoin también en diario tenga... Pues oye, bien, mejor, se ha comportado mejor, evidentemente. Ya si, si vemos la gráfica, vemos que aquí estuvimos cayendo y sin embargo, pues que Bitcoin pues ha rebotado muy bien. Su banderita, a pesar de la que está cayendo con muchos bancos, eh, es, es tremendo. Y vuelvo a repetir, claro, es normal. Si yo soy accionista de un banco y veo que salvaguardan los fondos, bueno, pues podría estar relativamente tranquilo con mis fondos, pero con mis acciones no. Mis acciones a mí no me va a salvar como accionista. Han preferido salvar a los fondos, a los accionistas no. Bueno, a ver, tenían que salvar a alguno de los dos en todo caso. Bueno, pues eh, esta vez en vez de salvar al banco, han salvado al cliente. A mí me parece más correcto, aunque no del todo, sobre todo en algunos casos. Eh, no en el del ahorrador normal y corriente, sino en ese fondo que deposita fondos para darle liquidez a un banco. Invierte en eso y recibe un, un beneficio de ello. Uh, creo que ahí, si se han equivocado en la inversión, pues se han equivocado y punto pelota como cualquier negocio que sale mal en fin, estamos rondando, estamos eh, rondando para romper esta zona que tenemos que romper una derrota pues lo primero que tenemos evidentemente es esta línea de tendencia, pero el objetivo estará en la zona de la Rose Line, 8.750 e incluso los 30.000 a ver si podemos cumplir eh, si vemos que nos vamos para abajo a hacer el segundo hombro, en vez de seguir con un canal alcista vale que pues más o menos Obedecería a esto eh, aproximadamente, vamos a ponerlo bien porque yo ya sabéis que dibujo fatal algo así aproximadamente, eh, bueno, pues estaría bastante bien tocar la parte superior sin necesidad de irnos a la parte inferior. Eh, todo lo que sea subir, bienvenido sea. Eh, paciencia, ya estamos en un día de transición. Vamos a ver mañana porque mañana tenemos eh, cierre de contratos, algunas liquidaciones eh, y, bueno, pues a ver, qué, a ver qué pasa con ello. En cuanto al VLX, ayer eh, se tornó la vela roja, bajó el volumen, algo que se corresponde con lo que debería hacer para hacer una banderita muy pegada a la zona eh, de ruptura, que es la zona que debemos de romper. Eh, y bueno, pues que, que esté pegadito a esa zona es muy bueno. En cuanto a las medias, ¿qué pasa con las medias? Bueno, pues estamos en diario por encima de la media de 50, la media de 100 ya se cruzó con la de 200 al alza, estamos muy bien de, de momento parece que vamos a hacer otra vez este cruce de la EMA 20 con la 50 al alza, cosa que es muy buena, nuestra línea de medias ya lo ha, ha solventado, y en cuanto a la, a, al índice semanal, ¿qué tenemos? Vamos a encender por aquí mmm, en el All-in-One, Quiero poner esto, que es esta. Para, para, para, para, para, para, A ver si me la da. ¿Por qué no me la da, es hombre? Yo lo he encendido, ¿no? La media de 200. Y tengo la media personal de 200. ¿Por qué no me la das? Ah, vale, que la tengo. Vaya. En fin, es que no es la gráfica en la que yo lo quería lo que yo quería ver. Vamos a verla en esta otra. Aquí. Y nos vamos al semanal. Es que tengo un lío, tengo un pequeño lío con mis con mis números. Bueno, tenemos la media de 200 semanas la cual que hemos intentado atravesar. Eh, estamos por encima de 50. Que en una semana hagamos todo eso de golpe es un poquito complicado. Entonces, lo ideal que es, eh, igual que en diario, estamos al borde de esas 25.000 para intentar coger un poquito de dinerito antes de romperlos que en la media de 200 también nos mantuviésemos o bien cerrar muy cerca esta semana o la semana que viene hacer una vela verde, a ser posible, que se mantenga cerca para la siguiente romper. Vamos a ver cómo se hace o cómo, cómo no se hace, porque claro, si rompemos y luego pues, lo volvemos a perder, como pasó esta vez, no nos vale de mucho. Eh... Y igual, si no lo rompemos y si no venimos abajo, pues tampoco... A ver, eso eso nos valdría además porque podríamos comprar Bitcoin más barato. Y más de uno yo sé que estáis ahí deseándolo. Yo también, ¿eh? las cosas como son. Pero de momento creo que el objetivo de todo este movimiento si no, es irnos a la zona de 28.700, entre 28 y 30, más o menos esa zona eh, donde hay una resistencia enorme. ¿vale? Es toda esta zona con un apoyo, dos apoyos. Aquí nos apoyamos y lo perdimos, con lo cual todavía no lo hemos tocado ninguna vez. La primera vez que lo toquemos, posiblemente nos vengamos abajo, y ese es el movimiento que yo quisiera aprovechar. Y yo creo que muchos de vosotros también. Eh, vamos a apagar aquí el árbol de Navidad, porque es que si no. Ahí, venga. Vale. Eh, Cuanto a Ethereum, pues lo ha hecho bastante bien. Sigue igual que Bitcoin, ¿no? Después de hacer ese pullback a la zona de la línea de tendencia, eh, sigue rebotando. Está cogiendo un poquito de aire cerca de la zona de resistencia. Igual puede hacer, igual que tiene hombro cabeza, puede hacer el hombro o irse para arriba y seguir con el canal alcista. A tope el total market, bueno, pues soy un poquito verde, pegado a la línea de tendencia, tres cuartas de lo mismo, es decir, para preparar o bien una ruptura o bien un segundo hombro como una caída o el inicio de lo que podría ser un segundo hombro, ¿vale? Todavía no lo tenemos claro, la dominancia de Bitcoin, hoy pegando fuerte otra vez hacia arriba, 45,67, tremendo, el dólar index hoy bajando un poquito, bueno, está bajando hace un rato y ahora está en una zona de indecisión, debería de bajar, debería de bajar y, bueno, pues eh, que, que el euro suba un poquitito, eh, por cierto, ¿qué ha pasado? No, no he mirado. ¿Qué ha pasado con los tipos de interés en la zona de euro? Si me lo podéis poner, pues también os lo agradecería. En cuanto a las altcoins, bueno, pues tenemos... no están nada mal, ¿vale? Tenemos eh, un poco de todo, pero sobre todo de todo un poco. Ha subido los cortos de Bitcoin, ¿vale? Estamos muy atentos a esto. Eh, de momento en la zona, otra vez, ¿vale? En la misma zona de suelo. Vuelven a apoyarse y lo que decíamos, recordar que ayer lo invertimos hicimos un hombro, una cabeza y otro hombro, ¿vale? Si lo hace, tal cual, que de momento parece que quiere empezar a subir los cortos, oye, pues tendríamos que empezar a mosquearnos y si esto lo cumple, ¿por qué no lo va a cumplir Bitcoin? vale? Eh, en, en, la, en la parte inversa, es decir, de esta forma, vamos a darle otra vez a invertir escala, ¿veis? Hombro, resistencia, cabeza, resistencia, si hace otro hombro, luego rompe al alza, en realidad sería a la baja en cuanto a los cortos, con lo cual, con lo cual, uy, con lo cual pues nos iríamos un poquito más para abajo. Al otro mínimo, a este mínimo, ¿vale? posiblemente, en cuanto a cortos. Y lo que haría sería que Bitcoin se terminaría de disparar. Eh, bueno, pues tenemos algunos beneficios que no están nada mal. Fijaros, Matrix, GRT, todo en torno al 10%. Giro también anda ya por aquí, los library gates también. Eh, BNB, un 7,5% hoy, no está nada mal. SNX. Vamos a ver... Tenía, por cierto, por aquí, ¿quién? STX. STX tenemos que verlo. Ahora lo vemos. Eh, Neblio 5,5, Titan Arena, también están por ahí un 4,85. Naka un 4,79. Y bueno, pues hay un poco de, de todo. Eh, me habéis pedido en el canal per... Eh, era, a ver, STX, vale. Vamos a ponernos por símbolo para encontrarlo en la S. Si, si quiere aparecer. RS, no sé si lo tengo yo por aquí SS, STX, aquí está hoy subió un 0.74 es decir, está muy planito, ¿qué ha hecho? pues puede estar haciendo un doble techo pero fijaros cómo eh, del TP1, se viene al TP2 ha hecho una, bueno, pues un vértice aquí importante y vuelve a tocar el TP2 no tiene mucha fuerza eh, ¿qué, nos, ¿qué nos indica? ¿qué nos indica esto? en primer lugar, vale que desde aquí Vamos a, a ponerlo. Desde aquí hasta aquí, pues esto cae, ¿vale? Desde este punto. Y sin embargo, ¿vale? El precio sube. Es decir, tenemos una divergencia bajista brutal, enorme. ¿Vale? A esto hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Esto quiere decir que siempre funciona la divergencia bajista? No. Puede venir y hacer este cumplir con este doble techo. Pero, ¿cuándo voy a ver yo si cumple o no cumple con ese doble techo? En teoría, si vuelve al TP1, ¿vale? a esta zona comprendida entre los 0.67 y los 0.74.85, 0.75, vamos, eh, debería de ser una zona de compra. Si la pierde, claro, yo no compraría, pero ya os lo digo, ¿vale? Si la pierde, es cuando yo diría, ahí va, pues vamos a hacer una M. ¿Hasta dónde? Pues, pues como mínimo, este vértice tiene que perderlo. Entonces, pues oye, posiblemente se nos venga un poquito más abajo a la zona de los 0.44. O sea, tendríamos que buscar aquí un, un punto de pivote que sea interesante, porque claro, esta zona es interesante en tanto en cuanto, bueno, pues si le ponemos, veis, vamos a poner, para no, para no decir esta zona, y los que me estáis escuchando, pues los 0,4879 más o menos, ¿vale? Donde se apoyó, fue resistencia, fue resistencia, fue resistencia, es una zona, no es una línea exacta, pero bueno, más o menos, pues como mínimo, si hace doble techo, se va a venir hasta ahí. Con lo cual, si perdemos el mínimo este de esta zona, el TP1, eh, de los 0.68, por ejemplo, lo perdemos hacia abajo, ya tenemos un margen muy enorme, ¿vale? Al 0.48 y si se viene un poquito más abajo, ¿vale? Porque eso habría que ver hasta dónde y, y qué flojera tiene el mercado, qué punto está, ¿vale? De momento vemos cómo eh, aquí subió el precio y también subió el el volumen, y aquí, bueno, pues el día de hoy, por ejemplo, el precio ha subido muy poquito está ahí indeciso y ha bajado bastante el volumen, es decir, el interés ha bajado un poquito, creo que el movimiento ha cumplido ya con él, si yo tuviera que decir bueno, vendo STX, yo lo habría vendido, ¿Vale? ya está el último euro que lo gané otro y a buscar otra, será que no hay criptos para, para hacer más trades, vale, pero eh, ahora bien, si cae a esta zona, vale, y rebota otra vez ¿Vale? Evidentemente, pues claro, estamos hablando de un 37%. Igual que si cae al TP1 en el subcentro, por ejemplo, o en la parte superior, no me importa, y luego vuelve a rebotar para ir a alza, estamos hablando también de un 35%, entre el máximo y el mínimo de, de los uh, take por fits O sea que es, en principio está bien, pero claro, tenemos una divergencia bajista, tenemos que el volumen empieza a bajar, tenemos que ya ha hecho un movimiento importante, a lo mejor resulta que va al alza y va por el TP3, No lo sé. Yo eso no lo sé, ¿vale? Pero yo tendría un poquito de cuidado. Así que, bueno, poco más que añadir. Eh, vamos a terminar con Bitcoin. Está bien, está intentando, ¿ves? En esa zona, pues quedándose muy pegadito a la zona de, de máximos eh, de cierres anteriores. Eh, si consigue mañana, o esta noche, esto es mi o mañana romper ya el alza y cerrar por encima, bueno, pues creo que sería una buena noticia, en tanto en cuanto a la primera estrategia, ¿Qué tenemos de llegar a esa zona de los 28, entre los, 20, entre los 28 y los 30.000 para soltar? Yo soltaría lo que tengo, lo tengo claro. Y a partir de ahí, pues, eh, esperar el retroceso y hacer recompras. Eso ya cada uno es responsable de lo que quiera hacer. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.